Una vez elegida y normalizada la firma científica, es recomendable recurrir a una herramienta que nos permita unificarla. La aparición de los identificadores de autor ha supuesto un gran avance para el control de la identificación unívoca del autor. Los identificadores de autor asignan una identidad al autor que lo distingue de otros y asocia a sus trabajos de forma inequívoca, permitiendo Normalizar el nombre y filiación. Corregir errores de identificación en nombres de autor o de institución. Agrupar todas las publicaciones de un mismo autor. Facilitar la recuperación y difusión de las publicaciones. Aumentar la visibilidad. Obtener estadísticas de la producción científica. Y enlazar entre diferentes perfiles de autor. En la actualidad, existen varias iniciativas que las seguimos viendo a continuación una a una. Fundamentalmente son Research ID o Pablons de la Web of Science, Scopus Author ID, que pertenecen a las principales bases de datos que recopilan toda la producción científica en su mayoría. Y luego han surgido otras iniciativas como Google Académico y Orcid, este último muy importante y que veremos con más detalle. Además, en esta biblioguía de la biblioteca podéis encontrar más información sobre firmas, perfiles e identificadores de autor.